¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les comparto un pequeño recorrido que hice por una tienda local de mi país. Aquí podrás ver decoraciones bonitas y elegantes para diferentes gustos. Les estaré dando más detalles en la cajita de información. Thank you. Thank you